¿Qué problema y en dónde puedo aprender inglés. Illinois es la solución. Entonces vamos. Vamos. Illinois English School. Abre tu mente, supera tus límites. Aprende en el mejor instituto de inglés del norte del país. Illinois English School. Únicos con certificación CT. Únicos con certificación Cambridge. Clases dinámicas. Prácticas con nativo. Illinois English School. Yeah. 20 años de experiencia, informes de inscripciones, Calixto Miranda 5104 y Bonilla. Sector Yacucalle, teléfono 2955-967. Illinois, English School. I'm Illinois, and you?